No hay problema con los lunes. Bueno, patazo le que está profundo, amigos, por el jardín de la derecha. Va buscando atrás la pelota, amigos, al jardín de la derecha. A lo más profundo, la bola. ¡Oh, mi Dios! Se fue de jonrón, amigos, para Domingo Leiva. Jonrón de dos carreras y se acercan las estrellas. Cuatro por tres está el juego ahora. Van Reservas, el Banco de los Dominicanos, donde acumulas puntos para utilizar tus tarjetas de crédito y débito. Van Reservas. Bueno, bueno, bueno, a la hora de recoger los bates, amigos, las estrellas.